Se engandilaron por culpa de mi brillo. Yo soñando algún día hacer mi show Con un flow golden yo la así lo pito río con el cuello frío Se engandilaron por culpa de mi brillo. Yo soñando algún día hacer mi show Con un flow golden yo la así lo pito río con el cuello frío Quiero estar a los de pie a cabeza y comerme la cena, en una noche te hago otra te gira el pica, prendete esa crema, ponelo y que lo parto de vuelta, ya, yeah. que lo, lo parto, parto de vuelta, ya, yeah, ya, yeah. ok, lo que yo la no me representa, sigo en la mía, no fake nada nada yeah. <ríe> ey, se encandilaron por culpa mi brillo, yo soñando algún día ser mi yo la lo pibito de barrio con el cuello frío Se candilaron por culpa mi brillo Yo soñando algún día hacer mi yo Con un flow del Yo la lo pibito de barrio con el cuello frío yeah. oh yeah, hey. play Estoy ready, ya subí el level Soy hey. Messi en el Willy Levin sí. no te viví de otro, yeah, yeah. y otro De que se me huela el coco Tan todos los veo como ño que se me huela el coco hey. Hey. No tengo cadena, yo no visto Gucci Tengo la, la nena, mito de barrio. Creamos la crema, flujos de encicario. Si no me respeta, Ahora yo, pago caro. Mi flow vale caro, que es caro. este río en su cara, mientras veo un Las nenas lloran en el barrio. Lo siento, bebé, estoy cantando. La nena miran en el barrio. Parece que estuviera brillando. la nenas me lloran en el barrio. Se okay. encandilaron por culpa de mi rillo. Yo soñando algún día ser mi show. Los pito con, con el cuello frío. Hey, jajaja. Buen time, Perro Ey, Facti. Okay. Ocho, ocho estudian